Hola, me llamo Antonio Herrero. Bienvenido a mi canal. En él vas a encontrar contenidos, consejos, información y mucho más enfocado en la estrategia empresarial, mentalidad empresarial, marketing digital y recursos pensados para ayudar a hacer crecer la pequeña empresa, autónomos y emprendedores. También comparto artículos sobre estrategia de negocio y marketing que es lo que vas a necesitar para dirigir un pequeño negocio con el fin de conseguir más beneficios en el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo posible. Mucha gente quiere hacer crecer sus empresas. El problema es que no, no pueden porque no trabajaron la estrategia empresarial para crear un sistema que sea el motor del negocio. Normalmente el dueño del negocio es su motor. Es la pieza clave en el funcionamiento del negocio. El negocio no puede crecer ya que su dueño solo dispone de 24 horas al día. Esta empresa debería trabajar la estrategia empresarial para que el motor del negocio sea un sistema y no su dueño. Pasa y disfruta del contenido para empezar a sistematizar tu negocio. Apaláncate en mis conocimientos. Soy ingeniero y desde el año 1996 he montado 5 empresas. Ah... Y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de las novedades. Gracias, nos vemos por aquí.